Están, yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy sumamente feliz. Ya llevamos tres videos en el año, bueno, de lo que va del mes de enero. Estoy orgullosísima de mi. Y pues bueno, como vieron en el título de este video, vamos a hablar de libros, amigos, sí, claro que sí, como de que no. Me gustaría hablar de los libros que leí el año pasado, pero la verdad es que no leí lo suficiente, así que este video sí, amigos, como ustedes lo leyeron. Vamos a hablar de los libros que quiero leer este año sí o sí y de verdad eh, estoy bastante comprometida con eso porque hice un pacto con el bibliotecario. ¿Qué? Les voy a hablar de los libros que quiero leer este año que yo espero sí o sí leerlos. Vamos tranquilos a paso lento pero seguro y bueno vamos a comenzar. Y uno de los primeros libros que neta, neta yo tengo muchísimas ganas de leer, una por la portada porque está hermosísimo, tiene colores muy bonitos y otra por la trama, es la biblioteca de la medianoche y es pues obviamente habla de un lugar donde hay libros, donde tiene una, hay una biblioteca pues y tiene libros. Pero lo más padrísimo de ahí es que tienes una oportunidad de hacer cosas cool en cada libro que tienes. Como, o sea, esos libros que están ahí son las decisiones que tú posiblemente puedes tomar y puedes vivir una vida súper cool. Pero me imagino que eso lleva a algo. Entonces yo quiero averiguar qué es. De neta, neta, quiero leer ese libro. Esperemos que sí. Se nos cumpla. Y aparte creo que está en descuento. Entonces. Ja. Súper, claro que sí. Otro de los libros que quiero leer sí o sí es, uff, es que este libro hasta me dijeron léelo en inglés porque igual y lo vas a disfrutar. Chance y puede ser ese uno de los libros que podamos leer en inglés, porque ya saben que nuestro propósito es leer o entre uno <ríe> o tres libros, entonces es todo el odio que das. Que es un libro que habla acerca del respeto a personas afroamericanas que sufren racismo Pero creo que en este caso es una niña Entonces sí, quiero leerlo Ya lo estoy así de que saboreando Ya lo tengo aquí Uy no, ya, necesito leerlo Otro libro que neta sí quiero leer Estoy dando lata con ese libro desde hace ya meses y eh, me, llama, me llama bastante bastante la atención por toda la trama y además porque está basado totalmente en un hecho real, o sea es la vida de una persona en ese libro entonces es una educación, me llama demasiado la atención ese tipo de libros en los que son como... Eh, biografías de la persona que cuentan su testimonio de lo que les pasó y cómo es de que salieron de, pues, como de ese lugar tormentoso, ese lugar malo. Y sí, tiene muchas cosas que ver, tiene mucho que ver sobre la educación en casa, la educación en la, pues, afuera, que te tratan diferente. Eh, o sea, es. Yo creo que para este punto muchos de ustedes ya lo han leído, pero aquí su servilleta no lo ha leído. Esta aportación me la dio mi queridísima amiga Vale Soto en uno de sus eh, videos y también en algunas de sus historias es la de Marijón. Un libro muy bello que habla acerca de la adolescencia y te hace regresar a la adolescencia y yo, amigos míos... Esa es una de mis etapas favoritas. Entonces yo por ahí en mi librero tengo varios libros que hablan acerca de la adolescencia. O sea, historias relacionadas con la adolescencia y la verdad es que me hacen recordarlo. Y este libro justamente eso es lo que hace. Otro de los libros que quiero leer y full me llama la atención porque pues igualmente está basado en hechos... Reales es nacida en 1982 que habla acerca de las mujeres pero en una mujer en, muy en particular de una mujer coreana que es eh, pues maltratada callada, silenciada. Y este tema me llama bastante, bastante la atención. Y también eh, vi mucho en, en mis amiguitos, en la comunidad, de que estuvieron hablando acerca de este libro y aporta bastante para lo que hoy en día estamos viviendo. Entonces, sí, ese es uno de los libros que quiero leer. Y pues bueno, ya por último, este libro verdaderamente me llama muchísimo la atención porque otra vez está basado en hechos reales. Y a mí como que me encanta mucho que los libros tengan esa parte. Y se llama El Invencible Verano de Liliana, que habla más o menos como de una historia un poco fuerte sobre la violencia, el feminicidio y todo lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Y creo que estos libros nos ayudan muchísimo para hacer conciencia, para dejar esa semillita y cortar como con esas eh, situaciones que posiblemente llegamos a ver o a presenciar eh, de, o sea de carne propia o como sea, entonces sí, ese es uno de los libros que quiero leer sí o sí y pues nada amigos, estos son todos los libros que espero poder leer eh, en este año ojalá, ojalá, de verdad ojalá, esperemos que sí y si sí, sí, me voy a poner una estrellita en la frente por haber leído esos libros. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Aquí abajito en la cajita de descripciones les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y eh, pues nada, nos estamos viendo en otro video. Bye. ¿Cómo da el cabello? Uh, podría quedarme con los lentes. Genial. Genial. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ya, debería de empezar.